Desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha enfrentado a hechos sobrenaturales. Hoy, el hombre del siglo XXI sigue buscando respuesta a situaciones que están fuera de la comprensión humana. Los fenómenos sobrenaturales existen a medida que avanzamos, a lo largo de nuestra vida los encontramos. Nosotros aquí, los atendemos, y comprendemos, esta noche, tenemos un caso muy particular, se trata de un hombre, que ha hecho un pacto con el diablo, a cambio de, riquezas y bienes materiales. Me gustaría escuchar este fascinante caso, ¿puede decirnos su nombre? Mi nombre es, Josué Velázquez. Durante todo el día, en el programa, hubo muchos relatos estúpidos y aburridos, sin embargo, el último relato de aquel día no lo olvidaré jamás. Llevo más de 5 años, intentando pactar con un demonio, al principio, mis fines eran distintos, era establecer un trato con el diablo, con el demonio mayor. ¿Se puede saber, la razón que te llegó a hacer tal acción? Estamos en condiciones de pobreza extrema. No hemos vendido nada en todo el día, estoy preocupada por la hipoteca de la casa. Oye madre, si ¿sí me pagarás la escuela que te dije. Lo siento hijo, pero no hemos tenido dinero, me temo que tu educación llegó hasta aquí. Detesto mi vida, detesto todo, maldito el día en que me hice pobre, porque no puedo volver a mi vida anterior. Odio todo, necesito dinero, pero no sé de dónde conseguirlo, realmente no sé qué hacer. Detesto este maldito barrio de mierda en el que vivo, porque no puedo conseguir algo mejor. Me merezco algo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué nos has dejado así? ¿Por qué la vida es cruel? No entiendo, no entiendo, ¿por qué ocurre todo esto? Juro que intenté ganarme la vida de buena manera. A ver chaval, te dije 200 pesos de gasolina, me pusiste el tanque lleno, ¿acaso eres idiota? No te voy a pagar 500 pesos, haz las cosas bien. Disculpeme, cuánto lo siento, me he equivocado. Te lo advertí cabrón, te lo advertí, estás despedido, más vale que vayas a buscar empleo a otra parte, lo único que haces es hacernos perder gasolina, vete de aquí. Busqué trabajo como estúpido pero me fue difícil mantenerlo. Ey, que mi pizza no era así, es la quinta vez que te digo que mi pizza era sin champiñones, te lo dije, no te voy a dar nada por la pizza. Ey, que mi pizza... Realmente no sé qué hacer contigo, sé que necesitas el trabajo, y no me gustaría ser duro pero... Me temo que te tengo que despedir, lo lamento... ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué? Yo creía en que tú me podrías ayudar, yo creía en ti, maldición, maldición. Así que decidí recurrir a Satanás, al diablo, por medio de unos amigos y contactos. Qué bien, te estaba esperando. Trajiste lo que tengo. Por supuesto, espero ansioso respuestas. Osuden, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Ya no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro de lo que hago. Estuve contactando brujos y tuve que hablar mucho con ellos, explicarles qué era lo que quería, porque yo lo que quería era dinero, mucho dinero, sin meter mi alma, sin que nada le pasase a mí o a mi familia. Yo estaba dispuesto a matar gente para obtener lo que quería. Bien Josué, hasta ahorita todo lo que has hecho lo has hecho bien, solo falta la ceremonia para que te entreguemos el libro, con cual podrás contactar a, Lucifusio Rozocale. a él le puedes pedir tantísimas cosas como bien. Me encuentro listo para la ceremonia. Salve, salve, Lucifusio Rozocale. Salve, salve, Lucifusio Rosocale. Salve, salve. Profocale, salve, salve, lusipucio, provocale, punto, salve, salve, lusifusio, salve, Salve, protocolo. Ilusio, protocolo. salve, salve lo si punto, salve, salve, lo si y muchas cosas más, estuve intentando contactarlo para hablar con él, empecé a orar, orar, me aprendí infinidad de oraciones, de rezos, le decía apareceteme, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando, tardé como un año y medio en obtener resultados. ¿Quién eres tú? No, que me querías ver? Eso es estúpido, tú no puedes ser el diablo, no creo que te hayas aparecido a mí, es imposible. No, yo no soy el diablo, debes ¿para que me querías. Ese fue mi primer acontecimiento, y ese señor me acompaña, desde ese entonces hasta ahora, él me enseñó muchísimas cosas, más de las que yo hubiera podido imaginar. Me enseñó desde cómo hechizar a un perro, hasta cómo producir efectos benignos y malignos en la gente. Concéntrate, Josué, concéntrate. Tu objetivo es hacerle gato al vagabundo. Concéntrate. Ahora moveremos ese auto. Debes de concentrarte en la fuerza interna. Es lo más importante. Ese hombre también me pidió, que trajese a otras personas, para hacer ritos y ceremonias. Pasó el tiempo, sin embargo no veía resultados, y llegué a pensar, en si realmente quería esto en mi vida, así que un día, hablé con él, le dije que ya no quería nada de él. Y empecé a buscar por otros medios. Busqué a magos, a brujos, hablé con ellos, les dije lo que quería, porque yo lo que quería era riquezas, era tener una buena casa, era tener un carro nuevo, volver a aquella vida que solía tener. Cierta noche, acababa de invocar un ritual, eran cerca de las 2 de la madrugada, estaba decidido a irme a dormir, y estaba arreglando todo cuanto. identifiqué que era el cuarto de mi madre, asustado corrí a ver qué pasó, en serio, no me va a creer lo que había visto. Había un marrano gigante, parado en dos patas golpeando a mi madre. Aléjate de ella, demonio, aléjate, tómame a mí si quieres, déjala en paz, que no es a mí al que quieres Esa cosa se me quedó viento por un largo tiempo, o al menos eso sentí Entonces, fui arrebatado, y no sé realmente cómo sucedió pero estaba volando, y ese ser, me llegó a un lugar muy alejado de mi casa. Tengo que hablar contigo, manifiéstate, Háblame, dime algo. Mucho miedo, dado que ese ente, estaba cambiando de forma constantemente, quería hablar con él, pero no podía, le repito, tuve mucho miedo, al final me dijo algo, recuerdo que me dijo que todo lo que quería se podría conseguir mediante un anillo especial, pero para obtener ese anillo tenía que velar ahí 21 días.